No se te ocurra volver a hablar jamás de mi hijo, Agustina K. con diéresis amenazó a una compañera. Esta tarde, en el programa de Mariana Fabiani, se armó un revuelo cuando uno de los panelistas reveló el escándalo que armó Agustina K. con diéresis Ismfer y el maltrato que le dio a una compañera del programa Incorrectas, que conduce Moria Kazan por América Televisión. Son Carolina Papaleo y Agustina Camper, en el programa de Moria Kazan, incorrectas, estaban hablando del amor, Carolina hace alusión a Agustina porque tuvo un hijo con un amigo no en el marco de una pareja consolidada, en el Camarín, fue terrible la manera en que ella le increpa. Le dijo no se te ocurra volver a hablar jamás de mi hijo. No te metas conmigo, no me conoces, comentó Lucas Bertero. Carolina tiene mucho carácter, no quiso seguir hablando, se enteraron todos, es un escándalo, no hay buen clima, también con otras chicas. Mika te dijo que no le gustaba camper, antes que debute. A More le gusta ir pinchando, es una gran bastonera y no opina, Agustina no es de las más queridas, agregó el panelista. Antonelli consideró por su parte que, hay ciertos programas que la polémica le viene bien, que haya una en contra del resto. Vertero, por su parte, contó una anécdota personal y recordó que, a mí me encaró Camper en el canal a decirme por qué había contado que se iba a encontrar con una persona a un departamento, disfrazada.